Hola, soy Amaya Urpí de rubio desde mi estudio en Connecticut, Estados Unidos. El Gobierno de Navarra se puso en contacto conmigo en el 2020 para pedirme la realización de estos tres retratos de los vicepresidentes de la Segunda República. Estos retratos están hechos con la técnica del carboncillo utilizando lápiz de carbón y lápiz de conté y con una preparación previa sobre papel para imitar el tono de piel y poder soltar así las zonas de luz. Generalmente trabajo del natural, con modelos en el estudio, pero en este caso no fue posible al tratarse de tres personajes históricos, así que hice una serie de bocetos preliminares con el fin de entender la composición en grupo y de entender la manera en la que iba a utilizar los valores tonales, la narrativa de los acentos, tanto los de luz como los acentos oscuros, y entender la captación psicológica de cada uno de los personajes. Me gusta trabajar sobre un papel de acuarela que preparo anteriormente con una mezcla a base de wash, tintes y acuarelas y realizo bastantes pruebas iniciales para saber cuál es el tono que voy a utilizar y para eh, entender el, el tipo de, de temperatura del papel. Eh, en este caso no quería que fuera excesivamente cromático. Así que hice varias pruebas hasta que di con el tono adecuado y, sobre todo, eh, tiene que ser un tono suficientemente oscuro para que nos pueda dar eh, las luces de, con té blanco. Para mí es muy importante la captación psicológica de los personajes y en estos dibujos lo que busco son esas microexpresiones, esos pequeños gestos en los rasgos que nos dicen un poquito más de cada persona. Esos son los bocetos preparatorios para los retratos de los vicepresidentes. Aquí podemos ver cuatro en lugar de tres, ya que hice una versión extra de Constantino Salinas para estudiar la posición del cuerpo y la expresión facial y al final me decidí por esa versión más joven, a mi modo de ver, con mayor fuerza. Y en estos retratos podemos ver cómo eh, estoy utilizando el carboncillo, la, la fuerza de, del valor tonal del carboncillo, cómo se puede empujar esos valores tonales más oscuros, eh, también la utilización del con té blanco para sacar las zonas de luz y luego en estos puestos generalmente lo que hago es buscar eh, cómo voy a trabajar la técnica, en este caso cómo voy a trabajar esa, ese balance entre las zonas más resueltas del retrato, como las facciones, y las, las partes del, del cuerpo, la indumentaria, que son más características, pero también a su vez eh, van a ser de menor importancia y cómo se van a ir desdibujando en el papel.